Saludos, estamos aquí en Pitcherson Games y bueno, ya estamos aquí otra vez haciendo ejercicio en la caminadora eh, No recuerdo exactamente a qué velocidad, a qué ritmo iba Me imagino que iba a unas 3 millas por hora, 3.5 millas por hora, no me acuerdo De hecho, este, si ustedes notan el video ya no está tan rápido como en otras ocasiones Digo, si es que han visto los otros videos eh, quería, hacer una, quería hacer compilaciones de pues todas mis grabaciones haciendo ejercicio eh, pero pues no se ha podido no he grabado tampoco todas mis sesiones de ejercicio eh, no he podido tampoco eh, grabar las los ejercicios que hago por ejemplo de abdominales en el gimnasio que son prácticamente tres tipos de de aparatos que utilizo para las abdominales y obviamente es una de las partes o de las zonas del cuerpo que es más difícil de quemar la grasa ya que ahí es donde exactamente se acumula la mayor cantidad de las grasas en todas las personas es algo pues básicamente natural no tengo la más remota idea de por qué exactamente ahí quizás tenga que ver con la, lo que decía incluso Napoleón Que los ejércitos marchan sobre sus estómagos Y es precisamente el estómago pues Nuestro aparato que consume Y procesa la energía de los alimentos Y quizás por eso está más cerca la grasa de nuestro estómago Esa es solamente una teoría mía Y bueno, dejando a un lado la teoría De por qué el estómago es lo más difícil de bajar eh, También una de las cosas que me daña es la alimentación Básicamente eso es uno de los detalles Que va acompañado junto con el metabolismo El metabolismo de cada individuo es diferente Y en mi caso retiene bastante bien las calorías Las grasas, las, los alimentos, la, las energías Por así llamarle eh, Desde mi perspectiva soy un eh, Me parece que endo, endomorfo Endomorfo, me parece que es la palabra que le llaman ahora Prácticamente a los cuerpos eh, tendentes a la obesidad, al sobrepeso, a la gordura En otras palabras eh, Sin embargo Sin embargo eh, Es algo benéfico del otro lado Aunque ustedes no lo crean Ahora sí, como dijeron en esa revista ¿no? Aunque usted no lo crea En... ¿En qué se beneficia? ¿En qué, ¿En qué puede beneficiarle a alguien estar gordo? O tener, mejor dicho, tener un metabolismo Con tendencia a subir de peso Bueno, o, o a, mejor dicho A guardar las reservas energéticas Sencillo Están hechos estos cuerpos Para la, el ambiente natural Para el ambiente de trabajo pesado Para el ambiente de trabajo físico Para... Eh, la naturaleza misma porque en la naturaleza misma se desgasta uno las energías las grasas las proteínas todo se desgasta en la carne incluso obviamente los músculos se desgastan entonces requieren esas reservas lamentablemente esto ya no es necesario en estos días en estas épocas mejor dicho en esta nueva era ya no se necesitan esas grandes reservas en nuestros cuerpos y son un constante batallar debido al metabolismo y pues lamentablemente no he visto que incluso existen personas esbeltas que comen las mismas cantidades que yo y no engordan de la misma forma que yo algunos sí, sí, sí tienden a engordar, obviamente por la misma cantidad Pero no engordan tanto como, como yo, por ejemplo Esto es debido a su metabolismo, como he dicho Y son personas ectomorfas. me parece que le llaman Que son prácticamente personas que ten, contendentes a quemar rápidamente las calorías A quemar rápidamente las grasas, a ser flacos Como, allí, como dicen coloquialmente, ¿no? Este es flaco, este es flaco de naturaleza, innato ya de nacimiento Y pues obviamente Ya de nacimiento nos vienen Estos, esta genética eh, Que Prácticamente es mal vista Es mal vista En nuestra sociedad Modernizada entre comillas Civilizada entre comillas Y pues aquí los dejo Aquí los dejo con este video Ya estamos terminando Lamentablemente o afortunadamente, porque uno nunca sabe cuándo va a ocurrir una guerra, una catástrofe y vas a necesitar esas reservas a pesar de todo.